No somos nosotros. Así es que Andrés Pesón. Abusadores. Ya traemos nosotros la gente oye, aquí. No no Una situación, oye, que no tiene precedente. Nos convocan a juramentar no los candidatos. No los candidatos del equipo de Lionel. No para proclamar a nadie. Nosotros traímos la gente.